Nada más sabemos, tiene un, un golpe en la pierna, muchos puntos. No sabemos más nada porque cuando fue y nos dijeron que ella estaba muerta, nosotros fuimos como locos para el hospital. Cuando llegamos, que la vimos así, pues buscamos una ambulancia y la trasladamos para acá, que hay más, tú sabes. Y no sabemos más nada. Todavía yo no sé mucho porque cuando yo llegué ella estaba en cama, usted ve, yo lo que hice fue coger para acá, buscar una ambulancia y ponerme loca y coger para acá. Y no procuré a saber mucho, pero yo, yo oigo decir que fueron dos carros que chocaron. Ella iba a bordo de uno de esos carros. ¿no? Ella iba de que en uno. Ella es de la sobreviviente. ¿no? Okay. Ahí perdieron la vida dos personas. Yo y que fueron dos personas. Sí, dos. Dos personas. Mm -hmm. ¿A qué se dedica la joven? ¿Qué hace? Ella, <ríe> ella trabaja en una pero, banca. En una banca. Ahí sí no sé si tiene un año. Ella tiene como 22 o 23 años. ¿Qué, te, qué le dicen? Los médicos dicen que ella tiene hemorragia ni... en la cabeza, pero pues, lo golpe sufrido. ¿Qué le ha dicho esto a ustedes? Nada. No, ella, uno le pregunta que quién es ella, ella no sabe quién es ella, no sabe dónde está, nada más cuando uno dice no está en la banca, sabe, no sabe nada, ni sabe cómo fue, ni nada, ni nada.